Vamos actualizando la información de inmediato con nuestra unidad móvil Andrea Taboada a propósito de la aplicación de la tecnología, a propósito del 15% para el segundo guinaldo, una propuesta que tiene en mapa digital, así se denomina. Los detalles junto a Andrea Taboada. Andrea, ¿cómo estás? Adelante. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en el supermercado Emapa, ubicado en La Camacho, donde el día de hoy en horas de la mañana se ha hecho el lanzamiento oficial de Emapa Digital. Pero para más detalles nos encontramos justamente con el gerente de Emapa. Hablamos al señor Eugenio Rojas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas el día para. de hoy se ha lanzado ya este nuevo sistema de ventas. Sí, hoy hemos lanzado Emapa Digital, se llama. ¿Cuál es eh, la diferencia en el mapa, o mejor dicho, en militar digital, es a través de la operaciones a través de celulares, ¿no? Dos celulares, el comprador y el vendedor. Acá no. Simplemente presentan su cadena de identidad, ¿no? Y escogen los productos que quiere comprar, ¿no? Y facturamos el costo de la compra. Y más abajito sale casi el saldo que le queda, ¿no? Eso simplemente es cadena de identidad, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que se hace, no? Tenemos que firmar, con, hemos firmado contrato con más de 280 empresas privadas, ¿no? en este caso son privadas, los cuales han depositado uh, el doble aguinaldo a cuentas de mapa. Y también nos han pasado la planilla de sus trabajadores. ¿no? Con esa planilla de trabajadores más el dinero que han depositado, nosotros ya estamos registrando en el sistema y viene el trabajador a recoger su producto con su de identidad, nada más, ¿no? Entonces, es la operación más sencilla, más fácil, ¿no? Esto podemos ampliar para otros, no simplemente doble aguinaldo, ¿no? Este sistema de operación es a nivel nacional. ¿no? ¿Cómo se puede ampliar para las personas, obviamente, que no sean del doble aguinaldo con este 15%, sino también personas particulares? Puede ser pertenece. Un ejemplo sencillo, uno vive en España, su hijo trabaja en España, quiere enviar dinero a su mamá o a su abuelita, entonces deposita a la a cuenta de MAPA ¿no? el monto que quiere depositar. Y la mamá viene a recoger el producto ¿no? con su cara de identidad nada más. ¿no? Viene con su cara de identidad y la mamá recoge si quieres cada día puedes recoger o cada dos semanas no el monto que quieras recoger ¿no? o... ¿Quieres enviar que yo, Eugenio Rojas, tengo un hijo en Tarija? Quiero enviar para que mi hijo consuma producto en alimentos, ¿no? No puede comprar ocho cosas, ¿no? Entonces mi hijo tiene que ir a recoger de MAPA eh, el producto que quiera. ¿no? Puede gastar al día, yo le digo, 50 bolivianos. Yo cada día controlo qué ha comprado, cuánto ha gastado en comida, ¿no? Entonces es una forma de ayudar. No cobramos ninguna comisión. Por ejemplo, un compañero desde Santa Cruz quiere enviar arroz o harina acá a La Paz. ¿no? Simplemente deposita en Santa Cruz y aquí recoge, el, eh, puede recoger harina o producto de mapa aquí. No cobramos ni por pasaje, por comisión, nada. Gerente, ahora hablando sobre el tema ya del doble añado, ¿cuántos que trabajadores se ven beneficiados por el? Ah, tenemos 6.300 trabajadores que se van a beneficiar, son 280 empresas. Invitamos a otras empresas que esta forma de operación es más sencilla para el trabajador y para la empresa. No, eh, invitamos que firmen contrato con EMAPA para proveer productos de EMAPA para doble aguinaldo. O no sea doble aguinaldo, podemos continuar con este sistema de operación. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Y ahí está la información ya de la mano del gerente de MAPA, justamente con esta nueva aplicación de ventas que se ha realizado el día de hoy. Se ha lanzado ya donde obviamente la gente también ya va realizando sus compras y van eh, comprando todos los productos bolivianos, que es sobre todo la estrategia que el gobierno nacional está usando ya en este pago del doble aguinaldo con el 15%, Gabriela. Gracias, Andrea. importante dar también la información a las personas que nos siguen por ahí en la televisión. en cualquier momento retornamos.